Sí, la bandera. nos apoya, todo el mundo se solidariza con nosotros y todo el mundo parece parece que quiere, que quiere empujar en la misma dirección. Es, es verdad, no solo son palabras. Entonces, bueno, primero os quería dar la bienvenida a todos a esta gran manifestación que podemos considerar como un gran éxito, la mayor, creo que es la mayor de los últimos años y muy especialmente quiero dar la bienvenida a los compañeros de otras comunidades autónomas que se han acercado hasta aquí y cuesta mucho moverse de unas comunidades a otras todos tenemos mucho trabajo tenemos mucho que hacer y, y no hay tiempo para hacer eso creo que hoy hemos tenido aquí a Santander a la ciudad por un motivo por un motivo muy claro hoy estamos aquí para pedir justicia justicia con mayúsculas justicia y el respeto para el medio rural. Quería destacar el gran trabajo y el esfuerzo de toda la gente que desde hace días venís desarrollando para organizar esto y para que esto sea un gran éxito. Dos personas que se han dejado muchas horas de trabajo durante esta última semana, como son mi secretario general, Raúl Villarón, y como es el, el técnico de Iguancoa, Pablo y Rebe. Un fuerte aplauso para ellos, porque se han dejado la vida. ¡Muy bueno, es Pablo. ¡Muy bueno! Gracias, gracias de corazón Raúl y Pablo por haber organizado todo esto. Los demás hemos hecho también nuestro trabajo, pero nada comparable como el vuestro. Me comentaba Raúl hace un par de días, a las 9 de la noche cuando estuve hablando con él, que tenía un dolor de cabeza que no lo podía soportar, el mayor de los últimos años. ¿Será que se está haciendo mayor? ¿Será que se está haciendo mayor? Bueno, también como, me dije, como dije el pasado martes, nuestro agradecimiento a las diferentes instituciones que nos han facilitado tanto este acto. Delegación del Gobierno, Ayuntamiento de Santander, Guardia Civil, Policía Municipal de Santander. No nos han puesto ningún impedimento, ninguna pega. Veíamos que no nos dejarían meter tantos tractores a la ciudad, pero no nos dejaron, nos, nos han dejado libremente, comprenden la situación y no nos han puesto en ningún momento ningún impedimento. Así que lógicamente lo que nos han pedido, bueno, pues que no, que no hagamos ninguna, que no hagamos ninguna altercado, que no rompamos nada, porque ya sabéis que el que rompe paga y los que pagan que es el que les habla y estos dos señores, que fuimos los que firmamos y dejamos el DNI. Ahí. Entonces, es decir, es que no es nada, porque que tenemos que pagar. Bueno. bueno, acabamos de entregar un documento a la nueva delegada del gobierno, que sabéis que bueno, oficialmente no ha jurado el cargo, pero desde hace 10 días aproximadamente sustituyó al anterior delegado del gobierno, Eduardo Echelarría. El mismo documento que le entregamos a él, yo creo que es un documento extenso, quizás para, darlo, para dar palabra a mis dos compañeros, no le voy a leer, son cuatro puntos, los que os podéis imaginar, los precios justos y el respeto al, al sector ganadero, ¿no? cosas. Los ganaderos, ganaderas, que hoy estamos aquí ante una situación límite, una grave crisis de precios de los productos, en origen que en muchas ocasiones ni siquiera cubren los costes de producción. ¿A qué extremo hemos llegado, queridos amigos? Que la rentabilidad de las explotaciones, si no fuera por la PAC, no fuera por la PAC y por algún ingreso adicional, sería nula. No, no tendríamos ingresos. ¿A qué extremos? ¿Qué hemos hecho con este sector?